Hola mis queridos estudiantes, en este video vamos a aprender qué es la depreciación, cómo se hace un registro contable de esta, cómo se pueden calcular los tres métodos de depreciación que permite la norma internacional de información financiera y en qué casos es mejor un método que el otro. Veamos. Primero decir que en la NIC16 se informa que la depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. En algunas empresas esto lo toman como una forma de sacar de la información financiera el dinero que ya invirtieron en su propiedad planta y equipo. Otras lo toman como un dinero que recuperan para reemplazar en el futuro la propiedad planta y equipo necesarias para operar. Sin importar el motivo, aquí lo relevante es que la dirección de impuestos nos permite hacer el registro contable y la depreciación como una salida del estado de resultados. Pero ese dinero no sale realmente de la empresa, es decir, se queda en la caja. Si recordamos la estructura contable, tengan en cuenta que la depreciación disminuye la cuenta propiedad planta y equipo en el activo no corriente y sale por el gasto o por el costo. Recuerden que algunas empresas registran las depreciaciones de propiedad planta y equipo relacionadas con la producción en el costo y con lo administrativo y comercial en el gasto. Otras deciden dejar toda la depreciación en el gasto, pues consideran que la operación es netamente administrativa. Igual se puede hacer de cualquier forma, pues para la dirección de impuestos es irrelevante, dado que pagará usted la misma cantidad de impuestos de una forma o de la otra. Veamos ahora cuáles son los componentes de la depreciación. Lo primero que vamos a... Solicitar es la vida útil del activo. Aquí definimos cuál es la vida del bien, algo así como el tiempo de uso en condiciones óptimas. Puede que dicha información nos aparezca en los manuales técnicos del activo comprado y, en efecto, esas fechas podemos presentar ante la dirección de impuestos. Si no aparecen o no es posible calcular esos tiempos con fiabilidad, en Colombia la Ley 18.19 de 2016 establece unos límites máximos que transitoriamente son dentro de los más relevantes porque los usamos mucho tenemos construcciones y edificaciones a 45 años Flota y equipo de transporte terrestre, donde entrarían carros y otros vehículos, estarían a 10 años. Maquinaria, equipo, muebles y enseres, también a 10 años. Computadores y equipos de comunicación, como los teléfonos, a 5 años. El segundo componente de la depreciación es el costo del activo, que viene compuesto por el precio de adquisición, que incluye honorarios legales y de intermediación, aranceles de importación de impuestos no recuperables, se deducen los descuentos comerciales y las rebajas. También están todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones para que opere de la forma prevista. Esto incluye entonces los costos de preparación por instalación, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funcione adecuadamente. También está aquí la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. Eso sí, en Colombia debe tener en cuenta que la ley 1819 de 2016, estableció que el costo del activo para efectos tributarios está conformado por el costo de adquisición y los gastos necesarios para colocarlo en condiciones de uso y explotación. Es decir, los puntos A y B de la NIF y no el punto C. El tercer componente de la depreciación es el valor residual. Este es el valor en el que podrías vender el bien una vez finalice su vida útil. Digamos que compraste su celular hace 5 años en 2 millones de pesos y hoy finalizará su vida útil. ¿En cuánto lo puedes vender? Digamos que alguien te lo compra en 100 mil pesos. Esos 100 mil pesos son tu valor residual, solo que en caso de la propiedad planta y equipo, estimas ese valor al inicio cuando empiezas a hacer el registro contable. Por ello, es posible que se den cambios en la estimación que deben evaluarse y cuya modificación es posible utilizando la sección 10 de la NIF para pymes o la NIC 8 para quienes apliquen NIF Plenas. El último componente de la depreciación es el importe depreciable, que no es más que el costo del activo con todos los componentes que ya definimos menos el valor residual. Si tomamos nuevamente el ejemplo del celular cuyo costo fue de 2 millones de pesos menos los 100.000 en los cuales se espera vender, el importe depreciable es 1.900.000 pesos. Ya que tenemos claros los componentes de la depreciación, ahora sí, veamos cómo se calcula cada método. El primero es el método de línea recta. El método de línea recta es el más sencillo, pues solo se toma el importe depreciable y lo dividimos entre la vida útil. En el ejemplo del celular, tomaríamos el millón novecientos y lo dividiríamos entre los cinco años de vida útil que tienen los equipos de comunicación. Y tenemos así 380 mil pesos anuales a registrar por depreciación. El segundo método es el decreciente, donde reconocemos un mayor valor de depreciación durante los primeros años de vida útil del activo para calcular la suma de los dígitos es posible utilizar esta ecuación que les coloco aquí o en el ejemplo del celular se podría hacer algo como en este excel esos son los datos básicamente que tenemos en un ejemplo simplificado sabemos que la vida útil son esos cinco años la palabra suma de dígitos viene porque si tomamos el número que identifica cada año y los sumamos tenemos ahí el mismo valor que nos daría la ecuación la vida útil del activo que son cinco años lo multiplicamos por la vida útil nuevamente más uno y luego nos dice que todo esto lo dividamos en dos y miren que en efecto nos da también el mismo 15 que fue sumar el dígito que identifica cada año que pensaría que ese es más fácil. Lo otro que nos pide la ecuación es el tiempo que nos está faltando por depreciar en cada periodo. Entonces, en el año 1 nos faltan 5 años, en el año 2, 4, en el año 3, 3, en el año 4 faltarían 2 años, y en el año 5 faltaría solo un año para depreciar. Y con esto, en el año 1, y le voy a poner aquí el identificador de año, porque a veces se me confunden con el tiempo que falta para depreciar. Entonces, en el año 1, ¿cuál es el valor que voy a registrar? Pues sencillo, me faltan en el año 1 5 años por depreciar, lo divido entre la suma de los dígitos, que es 15, y esto lo multiplico por el importe depreciable, que para el ejemplo era 1.900.000 pesos. Y entonces en el primer año registramos 633.000. Voy a... Dejar fijo la suma de los dígitos, voy a dejar fijo el importe depreciable y hacia abajo luego faltarán 4, 3, 2 y 1. ¿Cómo sabemos que está bien? La suma de todos estos valores nos debe dar el mismo importe que necesitábamos depreciar, que por eso se llama importe depreciable de 1.900.000, véanlo acá. Por supuesto, aquí como cambié a la palabra año se me alteró, pero ahí ya lo tenemos. El tercer y último método es el basado en el uso del activo. En este caso trabajaremos el método de las unidades de producción. Aquí tomas el importe depreciable y lo divides entre las unidades que el manual técnico de la máquina nos dice que produce a lo largo de su vida útil. De esta forma sacamos algo así como el valor que se deprecia la máquina tras cada unidad producida. Ese valor lo multiplicamos por la cantidad de efectivamente producida en el periodo y listo. ¿Cuál de los tres métodos es mejor? Lo dejaremos para el siguiente video donde haremos un ejercicio práctico aplicándolos a todos y sacándole el escudo fiscal a cada uno de los casos. Un abrazo, seguimos en contacto.